Antes de oyesquía en la tígpaxtla, llegué a la Iba a o Dios, iba a Dios. Tláctole, o katke Dios, desde Icocope, en la Iba y que Dios, o queche noche chiste nunca. Iba, tlamo por llegué a noche tláctole, nunca, no amo yesquía. Y te chiste a la tláctole, kajken nemilisle en nemélistle, para que entlábele, tlábele, tláctole, tlábele, sabía tlábele, Veli tl y va amo trayovarlos que se vía. O catca se traga y toca Juan, tendioso que va al para mayeto que mi testigo, iba mate Juan, mate a matar la povi de Yejón trabile, para escón nochtín tocaca. Juan, amo yen trabile, sino dioso que titlanque, para matar la povi de Yejón trabile. Nekan, tle de trabile, yo así tibalaya y techinit taltipacte, para quien trabilis nochtín taltipactlaca. Necán, trastole, yo catca y techinit taltipacte, va por yen dios o kichi en pero en tal amo kishmatke akin ye, Obala, y o bala y technín le o pero teni amo kisheliche, pero nochtin tanokiseliche, iba no kines tokaque, o kinkavili mamochivaca dios y pilva. Onesque que mi dios y pilva, pero amo onesque que mi coxet lagat iba set sibat para que pían incone, sino onesque que mi dios y pilva porque o tlaneltocaque y Navac Iba necantlástole o mocopque iba toba o catca y techinitlástipacl. Iba o y mavistilis, iba yejoma vistilisle, kipia san yen y conen Totastin Dios. Porque o techititi noche las iba noche le melasca. Juan o te acerca de necantlástole, iba chicabac o quistobaya. se yeah, de noche la no se de noche se a de noche, que se han de por se de los de se de de Señor, Dios iban casi sepa y nada y tásti que o te chismatistí con Dios.